de la llama que hay detrás del cementerio, Fran. Mira, todo esto. No, ya el cementerio está apagado. Ya, esto todo está apagado. apagado ya, esto está apagado. Y ahora están por aquí. Mira lo que hay ahí. Y se escucha la, la bombona, claro. Fíjate. Vamos a por su Buenos días, hijo. Ya no puede. ¿Qué pasa, hijo? Nosotros van Lo van a quitar todo, hijo. Lo van a quitar todo. Ya, ya no se va a poder aquí más. Ya esto se acabó. Mm.